No Esto que estaba sofá. Dios, qué asco Aquí me vienen a limpiar El sofá Que tengo el sofá detonado Ya llegó el equipo de Albato a domicilio Lo que pasa que Están por entrar a mi casa y se encontraron con una belleza Pero bueno Hoy vinimos a buscar un sofá Así que vámonos Bueno, acá tenemos la estrella de la fiesta Todo podrido el sofá, qué vergüenza ¿De quién es este sofá? <risa> Aquí está el responsable. Mira, mira, mira, mira, mira, mira. Aquí está el responsable de esta historia. Entonces, como no vamos a cambiar el sofá, lo vamos a limpiar. Y lo vamos a dejar nuevito. ¿El tratamiento maestro cómo funciona? Para que nos vayamos enterando. vamos a dejar el, el, el colchón entero? ¿El colchón, el colchón o el sofá? Pues yo, bueno, yo, en yo principio, quería el decir... Sí, el cofín, quería decir el cofín. Hago ¿no? una La porquería. Ah, y luego con la maquinola o esa la bueno mania. ya veremos el, so, el perro cabrón ahí en esa esquinita movió la funda y vomitó o sea mira que había una funda ¿eh? la movió para vomitar el sofá antes de darle. Pero mira la diferencia ¿eh? Ah, mi amigo. Usted, ¿Cómo se nota quién sabe acá? El que sabe, sabe. Y Hombre, el que no. Unos cursos intensivos y una necesidad de brillo espectacular. La que nos forman como buenos guases para este tipo de trabajo. Vamos ya por la tercera mano, o sea, tercera pasada que le dan al sofá. Y sigue saliendo color chocolate, color perro. Hay una maestra ahí que no me gusta. Vamos a ¿Qué pa ¡Uh! Tuviste que sacar el arma secreta. Cuando sacas eso es porque... Ya, o sea... <risa> Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Quiero ver esto y quiero. Dios, qué asco, qué asco. Chocolate, chocolate. Chocolate y el perro. ¿De qué color es mi perro? Chocolate. Oh, qué asco por Dios mío. Qué desagradable. Y ya tenemos el sofá limpito, hermoso, todo el suelito también. Y aquí nuestro amigo, que ahora le vamos a enseñar a que hay que cuidar un poquito más el sofá. ¿Que sí, bravo? ¿O no lo dejamos subir más? ¿Qué, qué opinas, Lucía? Bueno, todo sea por tener a la familia feliz, limpios, desinfectados...